conocido nuestro. ¿Quién quiere presentar el juego? Eh, buenas, ¿qué tal? Hola Leandro, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. Gracias, gracias. Pues desgracias tenemos malas noticias sobre este juego. ¿Qué pasó? Eh, la idea del juego era que, porque mi amigo trabaja con Unity y yo trabajo con Godot, hace dos juegos que se comuniquen entre sí, ¿no? Para resolver distintos puzzles. Y el problema está en que la, la escena de Unity eh, se corrompió, entonces tenemos solo la mitad del juego. A ver, bueno, ok, esas cosas pasan y sobre todo en tan poco tiempo. Eh, claro. Preséntanos la parte que tienes. Ya. Yeah. A ver. Esta es mi, mi mi mitad, que fue hecha con uy, un segundo con Godot Engine. Quise, quise ir por un estilo así bien simple, ¿no? Para poder trabajarlo rápido y, y que se vea gracioso. Eh, la idea era que acá, por ejemplo, en el otro juego hubiera que encontrar el botón de inicio de de este, y enviarlo por un portal para que llegue a este juego, ¿no? Eh, como el otro juego no está, voy a hacerlo editando acá de manua manualmente y ya aparecería Ya, el juego en sí es un, un plataformero Y la idea era ir resolviendo distintos puzzles en ambos juegos a la vez, ¿no? Acá, por ejemplo, si voy al siguiente nivel. Acá vemos que falta una plataforma para poder llegar a poder saltar este muro. Entonces, en el otro lado tocaría eh, mandar esa plataforma a través de un portal para que aparezca en este juego y poder continuar. Acá hay un poco de diálogo. No sé si quieren verlo. Acá puedo mostrarles, son cinco niveles pequeñitos, y acá estoy, que tienen cosillas interesantes. Acá este personaje, por ejemplo, se suponía que se teletransportara al otro juego para ayudar a al jugador a resolver otro puzzle, ¿no? Esta puerta habría que abrirla desde el otro juego. Voy a abrirla manualmente. ¿Está bien? En este nivel tenemos este brazo que tenemos que mover para, para poder traer esa tabla hacia abajo. Pero nos falta el botón de bajar. Entonces también era algo que había que activar desde el otro lado. Y ya con eso sí podemos traer el, la tabla hacia abajo los controles de estos son medio necesita un poco de refinamiento Ahí estaría. Este objeto habría, había que enviarlo a la otra, al, al otro juego también para completar un camino. Y desde el otro juego entonces se tocaba un botón para rotar la, esta escena en este juego, ¿no? Y poder avanzar a la puerta que está acá arriba. Y este sería el final en el que se supone que tú tenías que tocar el botón y el otro jugador atravesaba la puerta y se reencontraba con, con su amigo y ya ya ya acababa el juego ya listo alguna pregunta no sé no qué interesante pensaron la dualidad desde la propia infraestructura no entre Godot y Unity y al mismo sí. tiempo las no me parece súper interesante muy muy interesante concepto en verdad este, llegamos, a tener, que... llegamos a tener llegamos a tener lo funcionando, o sea, llegamos a poder probarlo completo pero como hace una hora y media o así se corrompió la escena de Unity y no pudimos recuperarla No, qué pena pero bueno, sí. el concepto está muy bueno ¿eh? me parece muy bien, no sé si alguien quisiera comentar algo porque sí está bueno Ok. Más bien, cuéntanos un poco, ya que estamos hablando sobre Endgame, este, ya vimos un poco sobre eh, uh, Phaser, ya nos comentó Jesús sobre Unity. Cuéntanos un poco acerca de Godot. Tú eres un, eh, un desarrollador más experimentado en Godot. <ríe> yeah. eh, a mí me gusta mucho Godot y muy, muy especialmente para Game Jams, porque creo que es muy fácil literal eh, tu trabajo. Ya que no hay compilación, en lenguaje de alto, de alto nivel y, y tiene un editor bastante bueno. Entonces es como que muy fácil probar y rectificar problemas, muy muy rápido. Y, y nada, puedes crear prototipos e incluso juegos finales en, en relativamente poco tiempo. Godot es completamente open source, ¿no? Sí, otra ventaja que tiene. Puedes usar el código como quieras sin ninguna, sin, sin deberle nada a los desarrolladores originales. Yeah. ¿Y qué tal está la comunidad de Godot? porque ese era un problema de los desarrolladores de no meterse allí? Porque veían que no era, no era una comunidad tan fuerte, tan grande como Unity, por ejemplo. La comunidad es bastante más pequeña, pero también es bien, es, es como bien dedicada, ¿no? La gente que hay... Eh, Siempre está por ahí. Siempre hay... Es, es muy común encontrar respu respuestas de, de tus problemas por internet. Y cada vez cada vez hay más gente alrededor de él. Sí, se nota que, que Godot está creciendo cada año. Mucho más. Dale. Muchas gracias, Leandro. No sé si J. Kutsutsky quiere comentarnos algo. Uh, creo que no está acá ya, dale nada, muchas gracias, está sumamente interesante el concepto, muy buen este, muy buen prototipo